En los años 70, Menorca se vio amenazada por la presión urbanística del boom turístico. Si no se hacía alguna cosa, los parajes naturales del mosaico de la isla se iban a degradar irreversiblemente. En el año 77 nació el Gob Menorca y comenzaron años de movilizaciones, investigación, divulgación y defensa de la naturaleza. Sin esta historia, las imágenes siguientes serían muy diferentes. Celebremos los 45 años del GOP en Menorca. Queremos hacer compatibles las actividades humanas y la conservación de los valores naturales. Proponemos alternativas por un futuro sostenible, un ecologismo responsable. Trabajamos por el mar, por el territorio por jardines sostenibles, por la fauna silvestre, con escuelas, con agricultores, con la población. Somos una asociación sin ánimo de lucro con 1.450 socios y 150 voluntarios. Hazte socio, apadrina a un animal. Haz un donativo, apúntate a un voluntariado, colabora con tu empresa. Ayúdanos, contamos contigo una pieza más de este mosaico.